Disfruta como mucho el juego. Sí, le gusta y eso es respetable. Con un batazo profundo para el para buscando la pelota. La bola. Oh, ¡Rum! El batazo se quedó parado allá el capitán gigante Leuri García. Aquí al cuadrangular para Fredo Marte. Una más para las águilas que ganan dos carreras por cero cuadrangular.